Si padeces cálculos renales, siempre debes seguir las recomendaciones personalizadas de tu profesional de la salud y también estos consejos. Bebe agua en cantidad suficiente. La producción de orina favorece la expulsión de la piedra. Se recomienda el consumo de aguas de mineralización muy débil, ya que su sabor es percibido como agradable y fresco, y eso hará que bebas más cantidad y será beneficioso para tu hidratación. Elimina la sal en las comidas. Sustituye la sal por hierbas aromáticas o especias. Presta especial atención a los alimentos precocinados, que suelen llevar mucha cantidad de sal. Toma limones o naranjas o prepara limonada casera, ya que estos alimentos evitan la formación de cálculos cuando estos son de oxalato cálcico. Reduce la cantidad de proteínas de la dieta y elige alimentos bajos en grasa. Si se tratan de cálculos de oxalato de calcio, hay que evitar alimentos ricos en oxalato, como espinacas, perejil, acelgas, chocolate, pimienta o frutos secos. Si se tratan de cálculos de ácido úrico, evita el alcohol, las carnes rojas, el marisco, las vísceras, los embutidos o los salazones. Mantén una vida activa y evita el estrés. Evita el sobrepeso. Consulta a tu profesional de la salud si tienes Dolor muy intenso en la espalda o en el costado fiebre con escalofríos o vómitos que no cesan, sensación de ardor o escozor al orinar, sangre en la orina o orina con mal olor o turbia.